A dos años de haber sido afectados las viviendas por fenómenos naturales, residentes en el sector Barrio Azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron que hasta el momento el gobierno no le ha hecho entrega de los apartamentos prometidos. En medio de consignas exigen ser reubicados. Y estamos unidos con nuestro sector, el Barrio Azul,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 por todos los huracanes que han, han pasado por aquí, por la República Dominicana. Los denunciantes señalan que varias viviendas han sido intervenidas, pero esto no es suficiente. Y aquí hay gente que está en silla y rueda, que si el río le coge a medianoche, ¿cómo puede salir una gente enferma, en silla y ruedas y demasiados niños? Que esos apartamentos nos lo den a nosotros, que lo necesitamos. Actualmente el proyecto habitacional construido en el Distrito Presidente Antonio Guzmán Fernández se encuentra cerrado, sin alguna explicación de las autoridades locales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.